estamos dando unos minutos para, para entrar a la sesión. Vamos a poner aquí una, una pequeña música introductoria mientras damos un minuto más para... Ah, bueno, no, más bien, este es el momento de arrancar, porque ya son las 9 y un minuto en Costa Rica, 8 y un minuto en el Pacífico y de Estados Unidos. Y, en otros lugares bien ya para iniciar muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan este día en este seminario web riquezas naturales de Costa Rica mapeo y modelación de la biodiversidad y sus contribuciones a la sociedad utilizando observaciones de la tierra desde 2018 el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica en conjunto con The Natural Captain Project han venido trabajando en un proyecto enfocado en utilizar las nuevas herramientas de observación de la Tierra para realizar análisis sobre indicadores de biodiversidad y modelos para cuantificar y valorar los servicios ecosistémicos. Este Natural Capture Project es una alianza internacional cuyo centro global está en la Universidad de Stanford eh, de California, en Estados Unidos. Y este desde Costa Rica, en el MINA, eh, hemos estado esto a través del despacho ministerial, con el apoyo del Centro Nacional de Información Ambiental, el Banco Central de Costa Rica y el Laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología. Todo esto en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra de Ecosistemas. Además, esta iniciativa ha recibido apoyo de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, y de un programa conjunto entre el Grupo de Observaciones de la Tierra, Geo, y Amazon Web Services. Pues este taller para nosotros en Costa Rica es el segundo que hacemos. En febrero de 2019 tuvimos una primera actividad en donde inició este proyecto y ahora es el momento para eh, ver resultados y preliminares porque seguimos trabajando. Eh, muchas gracias a las personas que se unen. Recuerden, es importante que se ubiquen en el canal correcto, el canal de interpretación en español o en inglés, este, dependiendo de cómo quieran escuchar la actividad. Este... Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente fila. Ah, bueno, muy importante también, tenemos un Menti para que por favor ingresen a menti.com y utilicen este código 4658417 en menti.com, 4658417, este para que nos puedan decir lo que piensan de todo esto que estamos haciendo y también interactuar en este taller. Este, muy bien, eh, para iniciar, si me permiten la siguiente diapositiva. Next slide. Becky, colleagues from Stanford. Yeah. Gracias, hoy vamos a escuchar en las presentaciones de Becky Chaplin-Kramer, eh, nos va a dar un contexto del proyecto, también tendremos eh, presentaciones sobre los servicios ecosistémicos que se están mapeando y modelando con Rafael Schmidt, Jeffrey Smith y Alejandra Echeverría. Y posteriormente tendremos una sesión de cómo estamos integrando este proyecto a nivel nacional en Costa Rica e internacional eh, con don Gilberto Camara, director de la Secretaría de, del Grupo de Observaciones de la Tierra, GIO, y este servidor, Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Y sin más, lo dejo con el inicio del taller eh, con Becky Chaplin Kramer de la Universidad de Stanford. Adelante, Becky. Hello, okay, I'm um, just going to start off. Actually, Jeff, why don't Buenos we? Buenos días. Déjeme solo cambiar el canal. Eh, so I'll just share my está pidiendo right? Becky, que está solo. Actualizando la filmina, un segundito. Bueno, posicionando la filmina, mejor dicho. Antes de iniciar, me piden, eh, les pido un segundito. Ok, vamos a hablar de preguntas y respuestas. Por favor, dejen sus respuestas hasta el final. Si tienen preguntas con respecto a... A los temas que se están llevando a cabo, los pueden colocar en el chat box eh, a la derecha de sus pantallas y las pueden digitar ahí. Pero si son preguntas para el panel, eh, si es una pregunta como general, pues sería bueno que la hagan al final para que el panel responda a ella. Un gran placer estar aquí para conversar con ustedes sobre observación de la Tierra modelaje de sistemas de ecosistemas. Primero les quiero presentar al grupo el proyecto de Capital Natural Natural Capital Project combina ciencia, tecnología y alianzas para ayudar al eh, o mejorar eh, los estudios entre las personas y la naturaleza y la idea es brindar eh, Información que se pueda ejecutar a los tomadores de decisión. Nuestro portafolio de proyectos muestra cómo la ciencia de capital natural está fomentando eh, alianzas y, e inversiones estratégicas en la naturaleza. La idea es apoyar decisiones sobre planificación de, de desarrollo sostenible, obtener eh, recursos hídricos naturales y crear comunidades en la costa sostenible. Hemos desarrollado y nuestra herramienta modelo y la idea es llevarlo a, y ya lo hemos llevado a dos países a nivel global. Ahora, como parte de esto, la evaluación integrada eh, de los ecosistemas incluye tres modelos de software open source para mapear los valores y los bienes y servicios de la naturaleza para la sostenibilidad de la vida. Y la idea es explorar cómo cambios en los ecosistemas tienen o resultan en muchos beneficios a las personas. Esta información puede brindar la base para realizar inversiones eh, eh, para poder eh, aumentar los servicios de ecosistemas y que ahora ascienden a 40 mil millones de dólares por año años en 150 programas a nivel global, 50 ciudades en Latinoamérica han invertido para poder resguardar su suministro acuífero y también ambos están guiados por sistemas de modelaje integrados ecosistémicos y los bancos de multilaterales de desarrollo y los eh, ODS tienen que escalar y sistematizar estos esfuerzos. Recientemente utilizamos esta información en una colaboración internacional para poder incluirlo en las próximas metas de bioconservación en el CBD. Está eh, que se basa en los bienes críticos o esenciales naturales en el océano y la tierra para brindar Muchos beneficios a las personas. Optimizamos 12 servicios ecosistémicos. Pero todavía hay muchos obstáculos que impiden que la información sea desplegado, desplegada. Eh, uno, es difícil y también toma mucho tiempo establecer parámetros para estos modelos. Y también relevancia. Se utilizan eh, proxies, por ejemplo, para la cobertura de cielo. Suelo. Y eso puede enmascarar muchas eh, funciones y también sobre simplifica relaciones complejas entre la diversidad y productividad de las condiciones de los ecosistemas y sus beneficios. Y quizás nuestro modelaje esté equivocado. Entonces la rigurosidad es importante. Tal vez estamos eh, brincándonos heterogeneidad u otra información importante. Pensamos que las observaciones pueden abordar todas estas limitantes de manera simultánea y brindar al público datos que están disponibles eh, al público eh, de fuente abierta, open source y sencilla. Lo que resulta en información con menos, eh, más validada, con menos incertidumbre. Abordar estas limitantes para poder Mejorar la observación de la Tierra es el objetivo de este proyecto de Geo y NASA y nuestra colaboración con Rios, MINAE y el Banco Central. El modelaje en Costa Rica puede resultar en varias oportunidades de políticas a nivel nacional, desde la creación de un sistema nacional de información ambiental para apoyar el equipo. El programa de ecosistemas y equipos en Costa Rica y también monitoreo para las ODS y la CBD. Con es, junto con esfuerzos del PNUD y CIA, Costa Rica puede fungir como un modelo para otros países. Rafa va a referirse a estas oportunidades después de hablar de los avances científicos antes del panel. Antes de darle la palabra al equipo, para que hable de los puntos específicos de cada servicio. Quiero eh, que vean esta, este panorama, digamos, global, para que vean cómo los, la observación eh, de la tierra puede ayudar con purificación del agua, ecosistemas y polinización. Vemos que eh, muchas veces la cobertura del suelo se utiliza como un eh, sustituto o representante de estas especies de abundancia y biodiversidad que están determinando el suministro de estos sistemas ecosistemas. Pero con más información sobre, sobre índices de vegetación o de eh, contraccionado podemos entender la diversidad de hábitats y podemos eh, ver cuál es el hábitat de polinizadores y crear modelos de distribución de especies que entenderían en dónde los polinizadores están ubicados. Y así eh, suministrar una, o brindar una abundancia de polinizadores y combinado con las demandas de los cultivos y su dependencia de polinizadores, poder brindar un mejor servicio para la polinización de cultivos. Podríamos tomar otra vía. Al pensar de eh, control de erosión de la erosión, vamos a utilizar algo como el índice de la vegetación, EBI, para lograr ver la función ecosistémica. Pero estamos pensando en una fa un factor de cobertura del suelo, el hábitat eh, que nos conlleva a este suministro de sistemas eh, ecosistémicos necesitaríamos para este modelo de eh, infraestructura. Por ejemplo, tenemos que saber eh, cuál sería la eh, información como represas, por ejemplo, eh, qué serían limitantes a la purificación del agua, por ejemplo, cuáles son los servicios, donde se basan. Para el ecoturismo nos importan mucho las especies individuales, no solo la cobertura del suelo necesariamente. Aquí necesitamos modelos de distribución de especies para que nos informen sobre eh, la biodiversidad de las aves, por ejemplo, que crean, eh, que crean la oferta eh, para esto, o el suministro para esta demanda. Y también pensar en otras maneras de acceder a los ecosistemas. Entraremos en detalles sobre los avances científicos para cada uno de estos servicios. Y después hablaremos de cómo esta información se podría utilizar y esto sería con ustedes en una conversación. Rafael Schmidt, mi colega, hablará de los reglamentos o las normas sobre eh, para reglamentar el agua, después Jeffrey Smith, colonización de cultivos, y Alejandra Echeverry sobre ecoturismo. Les recuerdo, si tienen preguntas para los panelistas, por favor eh, colóquelos en el chat box a la derecha, eh, digítelos. Entonces es mejor quizás colocarlos, colocar sus preguntas eh, apenas surgen en el chat box y así los panel, el panel puede observarlos. Rafael. Buen día, espero que puedan observar mi pantalla. Soy Rafael Schmidt. Bueno, Soy un científico, at, um, uno de los científicos principales en el proyecto de Capital Natural de Stanford. Y voy a hablarles a ustedes sobre... ¿Cómo se utilizan los índices de vegetación para mejorar el modelaje de la erosión? Eh, antes de iniciar, quisiera hablar sobre el proceso natural que se impulsa como varios factores sobre el clima, la vegetación, pero la erosión eh, se aumenta también por actividades humanas, como la conversión del suelo, como podemos ver. Y también esta erosión puede causar eh, aumentar y cargas de sedimento en los ríos y esto tiene varios efectos nefastos, por ejemplo, eh, en reservorios, también represas, eh, de abajo En Costa Rica, que eh, su energía es hidro eléctrica, entonces esto podría la erosión tener un impacto eh, importante sobre la economía pero en Costa Rica y otros países a nivel mundial realizamos modelos para eh, predecir en dónde se va a originar el sedimento hoy voy a hablar sobre dos temas, cómo mejorar los modelos de erosión para poder responder a las preguntas. Cómo, cómo mejorar la re representación de la vegetación en los modelos de sedimentos utilizando datos de teledetección, por ejemplo. Eh, necesitamos en una cuenca acuífera aplicar modelos de sedimentos y estos son los eh, conceptos básicos. Eh, la intérprete se disculpa porque el ponente tiene el audio muy bajito y casi no se escucha, está difícil de interpretar. Vamos a pedirle que coloque el micrófono eh, más cerca. Bien. Yeah. No es is, is that, is that better? Okay, Ok, so, ok. Ok, no. Worries. I mean, ok, perdone. Ya le pedimos que aumentara el volumen. Eh, and these. Okay. Ok. Le pedí que se atrasara una filmina. Vamos a regresar. Entonces, hoy básicamente vamos a hablar sobre dos. Vamos a responder a dos preguntas primero cómo mejorar la representación de la vegetación y en los modelos de sedimentos en eh, datos de teledetección. Después, cuáles serán que los datos de teledetección mejorarían los modelos de sedimentos. Para representar eh, el transporte eh, de, eh, de erosión, aplicamos eh, modelos de sedimentos. Estos modelos nos permiten ayudar desde el segmento eh, el, en donde el hábitat natural va a eh, predecir la, eh, la erosión y su exportación. Estos modelos crean capas de datos, que son mapas digitales para re representar la distribución espacial de los factores más importantes tras la exportación de sedimentos. De topografía, precipitación, tipo de suelo y la vegetación, lo más importante. Sin embargo, estos datos se simplifican mucho. La cobertura de vegetación, eh, bueno, para esto el suelo sería representado para una pequeña muestra aquí de, de agua. Es, aquí vemos una mezcla de pastos y bosques en gris y gris claro y oscuro. Y después el factor C, que es el papel de la vegetación para control de la erosión. Eso se deriva de valores tabulados a nivel global, básicamente de datos bibliográficos. Y la cobertura de suelo se combina a la derecha a una representación espacial del factor C. Este mapa es categórico. El factor C es bajo donde está del bosque y más alto donde está el pasto. los paisajes son complejos y una representación categórica del factor C no enfatiza el beneficio del impacto de vegetación o de degradación ambiental a pequeña escala. Y regresamos a la fotografía del inicio. Todo se puede, todo clasificado como bosques, pues podemos ver que hay eh, también eh, eh, aproximación de la agricultura y no podemos capturar eh, cuáles son eh, los bosques actuales para eh, retener eh, las cargas de sedimento. Pregunto, ¿cómo podemos mejorar la representación de la vegetación en los modelos de sedimentos eh, a través de la teledetección? Y no pensamos reemplazar los datos eh, de los mapas eh, de cobertura de suelo de un solo. Eh, la idea es que estos mapas tienen un índice que se llama eh, IBE, que es la, el índice de vegetación mejorada. El índice brinda información de alta reco, eh, reco, eh, resolución perdón, eh, con respecto a la vegetación saludable. Después, al utilizar la información de EBI, para cada clase de cobertura de suelo determinamos el impacto de la vegetación en más de una clase. Entonces, eh, por ejemplo, una clasificación de pastos en el mapa superior va a tener un factor C más alto que lo que está clasificado como bosque. Pero en el mapa más pequeño abajo, si derivamos esta información, se continúa el factor C y aumentamos la variabilidad espacial en cada clase. No voy a darles más detalles de la metodología, pero me pueden hacer preguntas eh, o en, en el chat box o, o en la sección de preguntas y respuestas o me pueden mandar un correo. Aquí vemos el mapa con el factor C en Costa Rica. Y podemos ver que el, el patrón es similar en ambos mapas. El mapa continuo a la izquierda. Eh, muestra una diversidad más amplia en el factor C continuo. Y utilizamos ambos eh, mapas de factor C en el eh, modelo de, eh, de sedimentación, de exportación de sedimentación. A la derecha el mapa muestra las diferencias. Eh, azul la exportación es más alta que con el eh, factor C continuo. Y el sedimento es más alto. Perdón, en naranja es más alto el factor C categórico. Entonces, vemos que la exportación eh, de sedimentos es más alto en la zona del Valle Central. Pero a nivel de píxeles, si hacemos un zoom, vemos que hay un patrón complejo eh, en donde un abordaje eh, podría dar eh, resultados más altos en un píxel y otro abordaje. Eh, no lo tendría. Entonces sugiere que la representación del suelo también impacta eh, la, eh, los datos de exportación de sedimentos. Si queremos restaurar eh, un hábitat para la retención de sedimento, entonces eh, eso de, en eso depende los mapas de factor C que utilizamos. Pero si no tenemos datos para comparar los modelos, pues. No sé cuál abordaje sería mejor. No podemos tampoco responder la segunda pregunta. Si los datos de teledetección mejoran los modelos de sedimentos. Afortunadamente, para Costa Rica, eh, ICE nos brindó eh, datos de largo plazo de eh, sedimento de cuatro estaciones hidrológicas que pueden ver en el mapa a la derecha. Que vemos eh, eh, Azul el agua y rojo es eh, lo que se observó en cada estación. Entre es más rojo, eh, entre más rojo más sedimento presente. Y vemos al nivel central eh, del país que es más notorio que en las afueras del, perdón, de la capital. Eh, y aquí vemos en líneas negras el, la exportación de sedimentos que se modelaron. Y calculamos el error entre lo que fue observado y el modelo para cada. Eh, ah. Vemos los resultados con el estándar de factor C. El mapa muestra el error de modelo en un porcentaje. Vemos que hay eh, un color café oscuro que el modelo sobreestima eh, la información para una cuenca específica. Y vemos que el error eh, del enfoque estándar es 11.5 toneladas por hectárea y el error máximo conlleva una sobreestimación de 3.000 por ciento. El error del modelo era signific significativamente más bajo con el factor C continuo y, y vemos lo, esto se eh, corrobora con los eh, colores más claritos en el mapa y quiere decir que los errores de los modelos. Eh, quiere decir, bueno, aquí el error eh, sería 5.8 toneladas por hectárea. Y los resultados muestran que utilizar el EBI el puede mejorar la calidad de los modelos de erosión. Utilizando el factor continuo C, no solo reduce la exportación del, o el modelo de cemento de exportación a todos los niveles. Y a nivel de píxel también. No obstante, el factor continuo C nos ayuda a mejor estimar la explotación de sedimento y reducir el error a nivel de cuenca. Para las mismas cuencas podríamos tener eh, mayores, más altos o bajos utilizando el factor continuo C. Pero en conjunto, la mejor representación del de los modelos ecosistémicos bajan eh, los ni, los eh, resultados, o sea, bajan eh, las cifras con la teledetección, las cifras de error. Conclusiones: método bíblico para mejorar la representación de la cobertura terrestre heterogénea. El factor C significativamente reduce errores en el modelo y ayuda mejor a modelar el proceso de exportación. Necesitamos tener mejores datos para calibrar los datos y reducir los modelos de errores y mejores modelos para poder gestionar erosión y enfatizar el papel de, de los cultivos para evitar la sedimentación. Entonces, quiero darle las gracias a estos patrocinadores. Y si les interesa más esta información, Langham, pues mañana va a hablar sobre este tema más eh, de manera más profunda Si les gustaría participar en los estudios o hablar más sobre el tema me pueden comunicar conmigo sería un placer becky gracias rafa eh, no realizamos la encuesta perdón La vamos a brincar perdone Jeff, ¿puede iniciar con su encuesta? Okay, es como un, es, es un rompehielos. Esa es la idea del, de la encuesta. Okay. Jeffrey, ¿no lo escuchamos? Okay, Iniciamos con el, la encuesta. Mientras que Jeff prepara sus filminas. Está en español. You can share your slides, Jeff, if you want to get them. This is great participation. I wish that we had. Um, Excelente aforo. Me encantaría tener eh, tanto aforo para las eh, votaciones en mi país. Increíble, 73%. fabuloso. No me sorprende. It is coffee. Compartiré los yeah. is for your claro, muy para, para Costa Rica. Después, chocolate. Okay. Um, so once again, just please be dropping your questions into the question and answer box. We'll be answering them as soon as we can, um, and look forward to making sure we Me get. Le queremos que coloquen sus preguntas a mano derecha en el, el panel del chat box. Voy a hablar hoy sobre la polinización. Aquí vemos una abeja polinizando una flor de café. Y vamos a hablar sobre la polinización en Costa Rica y cómo puede ser eh, impactado por lo que ocurre a nivel del, de la finca. Uy, perdone el tren que acaban de escuchar. Estoy cerca de una estación ferroviaria. Entonces, la polarización es muy importante por varios motivos, inclusive el mantenimiento de los sistemas naturales, eh, confirmar los retornos eh, económicos y orientar nutrición, vitaminas y otras sustancias importantes. Generalmente, cuando realizamos modelos para sistemas ecosistémicos, utilizamos un modelo que consideran los recursos de anidación y floración. Aquí tenemos un grupo de cultivos y estos son excelentes para brindar servicios. Café, por ejemplo, durante marzo-abril, cuando hay muchas flores, puede ser un excelente lugar para adquirir el polen y néctar eh, de parte de las abejas, pero solo dura una o dos semanas. Durante el resto del año eh, se requieren más recursos de flores eh, para las abejas. Entonces van a ir a buscar esos recursos de flores o recursos florales eh, para poder anidar, crear sus hábitats. Y son eh, es un, crea una interpetencia entre la abeja, sus hábitats, el cultivo y qué, qué tan dependiente está el cultivo o depende el cultivo sobre la polinización. Cuando vemos este último parámetro, cuando Becky eh, colocó la encuesta, mostramos que el café tiene una dependencia del 25% sobre la polinización. Ahora si no lo hubiese eh, el café podría, claro, producir frutos, pero no tanto. El, café, el chocolate es casi eh, totalmente dependiente sobre la polinización. Entonces, es tan importa, o sea, su importancia depende para cada, depende de cada cultivo. Aquí vemos el modelo. Entonces, utilizamos mapas de uso del suelo. Tal como dice, dijo Becky, utilizamos el modelo, por ejemplo, de INVEST, la polinización, para pronosticar cuál sería la abundancia del eh, polinizador. Tal como dijo Becky, eh, crea problemas. Es difícil colocar parámetros para el modelo porque no tenemos mucha información y estamos eh, realizando hipótesis sobre el tipo de uso de suelo. Y la abundancia que, que existe de la polinización. Entonces, muchos en Costa Rica, eh, pues, pueden darse cuenta que estos datos que integran datos de muchas agencias es un proceso de varios años, pero podríamos utilizar eh, sensores y otras eh, formas de trazado para ver cómo el suelo cambia a lo largo del tiempo. Y hoy voy a hablar de eso, cómo podemos eh, utilizar la teledetección para mejor informar estos modelos para que sean más precisos, para que sean más fáciles a reaplicar, a actualizar y para que eh, sea un trabajo más fluido desde los satélites a eh, los ingresos de los datos. Es muy, muy retador eh, cambiar un mapa de cortura de suelo eh, para poder responder a los distintos tipos de ecosistemas. Pero consideremos lo siguiente, la diversidad funcional de especies. Pensemos en esta idea. Eh, Recuerda que la historia de Darwin en los caláforos y, y los, la orientación eh, de los pinzones y dependiendo de las semillas, que comen, pues su pico está modificado para dicho nicho. Aquí, este, este ave va a eh, nutrirse de semillas más grandes y esta, esta ave, semillas más pequeñas. Y al igual vemos los árboles y los bosques en donde, eh, donde permanecen o donde crecen. Tienen distintas eh, eh, fenolo, eh, fenologías perdón, y Podemos verlo así, perdón, es un gráfico para la zona más templada, pero imagínense una para, para los trópicos, donde utilizamos una métrica de teledetección, EBI, por ejemplo, que ya vieron, y podemos trazar la, eh, qué tan magro, eh, magra es la vegetación, eh, qué tan, perdón, qué tan verde es eh, cuando, está más vibrante cuando hay más vida y cuando es, está eh, más inactivo. Y esto cambia en un año. Podemos ver. Realizamos este análisis para cada píxel en el paisaje y hemos hecho esto aquí. Hemos dividido Costa Rica en cinco categorías distintas para funcionales, para ecosistemas funcionales y Aquí vemos que las montañas pues están en verde, las costas azul, con acá está Nicoya en amarillo y morado. Utilizamos la teledetección para decir que estos eh, tipos funcionales de ecosistemas son distintos a estos otros. Y cómo cambia la vegetación a lo largo del paisaje. Vemos una combinación aquí de clases categóricas. Las cifras solo son eh, tipos funcionales ecosistémicos, 1, 2, 7 y 25. Aquí eh, vemos un desglose de diferentes clases que luego resumimos para crear una diversidad funcional de los ecosistemas. Entonces, básicamente lo que pregunta es, para cada píxel, busque otros píxeles eh, en el mapa y vea que cuántos otros tipos funcionales de ecosistemas hay. Y entre más grande el píxel, más, perdón, en un entorno urbano en donde todos los eh, píxeles alrededor son parecidos, pues el, eh, la diversidad ecosistémica va a ser más baja. Y aquí lo que vemos es qué tan diferente es la fenología eh, de los píxeles. Cuando tenemos un alto nivel de eh, diversidad de ecosistemas. Tendríamos una alta probabilidad de tener el polen más disponible para las abejas durante el año. Entonces, eh, podemos utilizar estos tipos funcionales de ecosistemas y de diversidad de ecosistemas para poder eh, fomentar el ecoturismo. Eh, y podemos tomar estos datos y aplicar los principios eh, para poder crear mapas de abundancia de polinizadores para saber cuáles son los resultados del modelo. Y aunque los patrones se ven, hay muchos lugares en el país en donde los modelos pronostican información distinta. Y según la teledetección está sobreestimando o subestimando la cantidad de polinizadores disponibles en el paisaje. Por ejemplo, aquí nuestro modelo dice que hay pocos polinizadores en eh, en amistad, perdón, en el bosque de amistad. Y es un bosque homogéneo, pero quizás sea eh, que tienen los recursos eh, disponibles durante el año, que son muy parecidos. Entonces, ¿cómo cambiamos estos parámetros para poder ver cuáles son eh, o, o aumentar eh, la anidación o de las abejas, por ejemplo? O si queremos cambiar la dinámica de la población. Eh, de abejas. Entonces, quizás están pensando que esto no está eh, distribuido uniforme, uniformemente en Costa Rica. La densidad de abejas puede ser más alta, digamos, en las costas que, los, eh, que las montañas porque prefieren el calor. Y eso es lo que estamos haciendo con eh, la observación de la tierra a nivel ecosistémico. La precipitación, la temperatura, eh, las superficies, impermeables, eh, La cobertura fotosintética lo utilizamos porque ya sabemos dónde está en Costa Rica y creamos mapas de distribución para ver en dónde la abundancia debe ser más alta y la abundancia de abejas en este modelo se espera que sea más alta en la costa que en otras zonas montañosas. ¿Qué permite agregar estos, estos patrones eh, a gran escala? Eh, para ver cómo varían estas abejas a lo largo de Costa Rica o en el mundo. Lo que hacemos con este mapa de abundancia de abejas es combinarla con otros mapas de polinizadores eh, de abundancia de polinizadores, para poder ver cómo se reflejan eh, los patrones de gran escala del suelo, eh, en donde vemos que las abejas están más eh, presentes en la costa que en el resto del país. Y Vemos en dónde esto se desvía del modelo estándar que solamente utiliza cortura de suelo. Y vemos los cambios significativos eh, con respecto a donde se distribuyen las abejas en, la, en eh, el paisaje. Pero ¿por qué nos importa la cantidad o la carga de polinizadores? Pues es importante para la biodiversidad, pero eh, brinda clavo, eh, claves en eh, sistemas ecosistémicos. Por ejemplo, en los cultivos de café que dependen en el 25% sobre la polinización podemos tomar este mapa de fincas de café de Costa Rica y ver una perspectiva más cerca de las áreas un zoom y en esta zona eh, vemos el eh, resultado esperado de café aquí vemos eh, verde claro nivel más bajo verde blanco nivel más alto aquí vemos zonas que están eh, más cercanas a los bosques. Y aquí esta área tiene un, que tiene es más cerca a una finca y su rendimiento es más homogéneo con respecto a los recursos de afloración y de anidación para las abejas. Trabajamos con Katia ahora para verificar esto, eh, estos datos en el suelo, porque, tal como dice Rafa, es esencial para asegurar que nuestros modelos no solo sean. Eh, matemáticos, pero que se relacionen a estos datos de proteo en el campo. Aquí vemos el estado actual de los modelos de polinización con eh, modelos INVEST y otros modelos ecosistémicos y al agregar eh, la diversidad de ecosistema o de especies para mejorar el rendimiento de los modelos. Y a, con respecto a la toma de decisiones, bueno, dependiendo de los parámetros que tiene para un sistema de cultivos, puede inferir qué tan probable sea que al agregar un hábitat natural va a ver un aumento en la polinización. Si trabaja con un cultivo muy dependiente de la polinización, es muy probable que va a tener que agregar un bosque cerca. O si está trabajando en un paisaje que ya tiene bosque, al agregar más bosque no va a. Aumentar la polinización tanto como si lo hubiera agregado a un punto donde ya no hay, donde no hay bosque. Quiero agradecer a los eh, otros autores del artículo y las agencias que me han apoyado. Muchas gracias. Eh, Becky, tiene la palabra. Tenemos excelentes preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Voy a... Mostrarles otra encuesta, mientras que Ale carga su presentación. Which animals would you rather see in the wild? And there will be some of these that are featured in this talk. I'm rooting for C. I'm going to be honest. Yo realmente quiero ver C ¿eh? y se Becky? Uy, espero que no haya afectado mucho el, el voto. Oh, no marine animals. Good. Ay, animales marinos. bueno. Buen punto. Next, next back, siguiente, next... siguiente charla el próximo año. Okay. So like, biased Quizás estaba sesgado por la fotografía que incluí. ¿Qué es ganó. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me, ¿Me oyen bien? Sí, se escucha bien, se escucha oh, okay. bien. Eh, buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, yo soy Alejandra Echeverry, eh, soy ornitóloga, así que me alegra mucho que hayan ganado los quetzales en esta encuesta. Tengo un sesgo por los animales terrestres, así que lo siento a los biólogos marinos eh, y biólogas marinas en la audiencia. Eh, mi charla hoy se llama ¿Qué variables explican el turismo basado en naturaleza? Y voy a hablar sobre el ecoturismo en Costa Rica. Primero, quisiera hablar sobre la importancia económica del sector turístico en Costa Rica. Estos son datos del Instituto Costarricense de Turismo. Y de datos del 2016, sabemos que el turismo eh, es aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto y que el año pasado generó más de 70.000 empleos en el país. Eh, esto es hablando de turismo en general, pero cuando hablamos del turismo basado en naturaleza, eh, vemos que las encuestas eh, entre el 2013 y el 2017, el 45% de los turistas nombraron la naturaleza como su razón principal para visitar Costa Rica. Entonces, teniendo esto como contexto... Esto nos llevó a generarnos algunas preguntas de investigación. Entonces tuvimos tres preguntas. La primera, ¿qué tan importante es la biodiversidad para explicar el turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas del país? Segundo, ¿qué tanto se parecen los patrones de aviturismo con los de turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Y tercero, ¿qué ¿será que estos patrones se mantienen a escala nacional? Es decir, no solo en las áreas protegidas, sino también fuera de las áreas protegidas. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, eh, utilizamos diferentes fuentes de datos y tenemos tres formas para medir turismo. La primera fue usando este... Esta página web que se llama Flickr, donde las personas aficionadas a la fotografía eh, toman fotos y están georreferenciadas. Entonces, como pueden ver en este mapa, a los lugares naranjas más oscuros es donde hay más fotos que la gente ha subido a la página web y blanco menos fotos. Entonces tuvimos un mapa de densidad de fotos. Luego, para medir habiturismo contamos con esta plataforma que se llama eBird y para mis colegas que están en la audiencia y todos los aficionados a las aves, seguro la conocen, pero básicamente es una plataforma donde eh, las personas que van a, a avistar aves hacen listas de dónde fueron a avistarlas y de nuevo acá puntos naranjas, quiere decir lugares donde hay más visitas o más listas que los observadores de aves crearon y blancos menos listas. También tuvimos datos del SINAC eh, de la cantidad de visitantes en las áreas protegidas y para esto tuvimos eh, datos de 41 áreas protegidas. Eh, debo admitir que las tres variables están correlacionadas entre sí por más de 50%, es decir, eh, lugares donde la gente va a tomar fotos, por lo general son parques donde también eh, la gente va a visitar más. Luego, que, como lo que queríamos era evaluar qué variables predicen el turismo en Costa Rica, tuvimos unas variables que analizamos. Variables de biodiversidad, eh, en donde hicimos mapas de distribución para 463 especies de animales vertebrados terrestres. Eh, de esos, 256 eran especies de aves también tuvimos datos de la infraestructura humana, es decir, del índice de la huella humana o qué tanta afectación humana eh, hay en, en un píxel. También tuvimos datos de la densidad hotelera, cantidad de hoteles y distancia a las carreteras. También analizamos variables ambientales, tales como temperatura, cobertura de bosques y distancia al agua. Los métodos que usamos eh, para contestar las preguntas de las áreas protegidas fueron los métodos estadísticos llamados análisis estadísticos de promedio multimodelo. Estos análisis lo que hacen es que analizan todas las posibles combinaciones de variables en regresiones lineales. Entonces, de las variables que les mostré, como biodiversidad, huella humana, temperatura, todas esas... Lo que hice fue predecir, por ejemplo, dónde estaban las fotos de Flickr con 14 variables y analicé todas las posibles combinaciones de variables, es decir, analicé más de 16.000 modelos posibles. Y luego con los modelos que mejor explicaron la varianza, generé promedios de los coeficientes que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, contestando la primera pregunta que era, ¿qué tan importante es la biodiversidad para explicar el turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Acá, como ven en esta gráfica, esto es una gráfica de coeficientes, entonces los puntos a la derecha del cero son predictores positivos, a la izquierda negativos y si no cruzan cero es porque son significativos. Entonces, como pueden ver acá, de los 635 mejores modelos que explicaron la varianza de mis datos, encontramos que las variables más importantes para producir turismo en las áreas protegidas eran huella humana, como se ve acá, biodiversidad de vertebrados y temperatura. Las demás no fueron importantes, es decir, que los lugares donde la gente está yendo, las áreas protegidas donde la gente está yendo son las que tienen más animales, pero también que están más cerca, más accesibles, o sea, más cerca, por ejemplo, de las carreteras y las de las zonas bajas o con mayor temperatura. La segunda pregunta fue ¿qué tanto se parecen los patrones de aviturismo con los de turismo basado en naturaleza en las áreas protegidas? Para contestarnos esta pregunta, eh, utilizamos los mismos datos, pero en vez de diversidad de las especies de animales vertebrados, solo usamos las de aves. Y aquí vimos, con la misma gráfica, que la única variable que importó en predecir la... El, los patrones de avi-turismo fue la diversidad de aves, entonces de los 8.500 mejores modelos solo encontramos que la diversidad de aves era la, la que explicaba este patrón. Bueno, ahora la tercera pregunta era, ¿será que estos patrones se mantienen a escala nacional? Es decir, no solamente en las áreas protegidas, y acá lo que hicimos fue generar estos mapas de distribución de especies, esta es una ave bellísima que se llama el Toledo, como ven en este mapa los lugares verdes es donde se encuentra la especie, blanco es donde no está, esta es una especie principalmente de Guanacaste. Y lo que hicimos fue crear estos mapas para todas las especies y generar un mapa, o sea poner, superponer un mapa sobre otro y generar un mapa total de riqueza de especies para todo el país, que es el que les estoy mostrando acá. Este, estos mapas de biodiversidad los cruzamos y los correlacionamos con diferentes variables, como temperatura, precipitación, estacionalidad de las lluvias, estacionalidad de la temperatura, distancia a las áreas protegidas, distancia a las carreteras, Distancia a cuerpos de agua, cobertura de bosques y huella humana. Y luego hicimos los mismos análisis, ver dónde, cuál de estas variables está prediciendo el turismo. Entonces, acá en la izquierda les estoy mostrando el turismo basado en las fotos de Flickr y lugares verdes es donde vemos más turismo, o sea, más fotos de Flickr y ahí con las correlaciones y con las regresiones espaciales lineales vimos que lo que predice el turismo de las fotos de Flickr a nivel nacional son la huella humana, la riqueza de especies de vertebrados y la estacionalidad de las lluvias y todos eh, son predictores positivos. Para el aviturismo vimos que es la diversidad de aves, la huella humana, la temperatura y la cobertura forestal. Entonces en esta última diapositiva que tengo para mostrarles les muestro, por un lado, o sea, como los resultados del turismo basado en fotos de Flickr y de Ebert para el eh, turismo de, de aves. Y acá muestro un mapa de la diferencia cuando incluimos la biodiversidad en los modelos y cuando no la incluimos. Entonces, en estos mapas de diferencia, acá es para fotos de Flickr, este es para las, eh, para las listas de Ebert. Entonces, acá podemos ver que en lugares, eh, los sitios azules, es donde subestimamos el turismo si no incluimos a la biodiversidad. Es decir, si la biodiversidad se incluye, estos lugares tienen más potencial turístico. Y acá es, por ejemplo, eh, Palo Verde. Eh, en rojo se ven los lugares donde sobreestimamos el turismo sin la biodiversidad. Eh, lo mismo en este mapa, entonces vemos que en sitios que son cercanos a la costa, incluir la biodiversidad tiene un valor eh, muy importante para explicar los patrones de turismo que se generan en sitios como eh, Palo Verde, por ejemplo. Con esto termino, entonces las conclusiones son eh, que tanto en las áreas protegidas como a nivel nacional, vemos una señal fuerte de la biodiversidad y de la huella humana en predecir el turismo y que en las áreas protegidas vemos que solo la diversidad de aves importa para predecir el avistamiento de aves, pero a nivel nacional vemos que es la riqueza de especies, la huella humana y las variables ambientales. Con esto eh, agradezco a mis colegas, sobre todo a los eh, colegas en Costa Rica que nos han ayudado con datos, con eh, ayudarnos a generar estas preguntas como el Banco Central, nuestros colegas en Minar y queremos que esta sea una invitación para trabajar con las demás agencias que nos están escuchando y continuar esta investigación. Eh, si tienen preguntas nos pueden escribir, bueno ya sabemos que por la, el Q&A de, de este foro, pero si no por Twitter o me pueden mandar al correo también. Muchas gracias. Hola, quiero pausar un segundo que si no han tomado o si no han realizado la encuesta. Lo voy a colocar en el chat. Quiero saber qué aspectos de capital natural le interesa más. Esto es para nuestra planificación a nivel futura y va a ayudar también el conversatorio del panel. Es encuesta de menti rafa tiene la palabra muchísimas gracias becky y gracias a jeffrey ale y a mi tocayo rafa por las presentaciones que acaban de hacer ahora vamos a tener una sección del, de este seminario para hablar un poco de la integración de esta iniciativa con iniciativas globales y locales invito a don, don gilberto camara a acompañarnos aquí con el video. Eh, don gilberto estás por ahí Excelente, don Gilberto. Sí, claro, por supuesto. Gracias, don Gilberto. Ahora hablamos a hablar sobre cómo podemos eh, integrar esto tanto a nivel nacional desde el punto de vista del ministerio como a nivel internacional desde la visión de, de GEO. Si usted quiere hablar en español, portuñol, como guste, espero que Tais la intérprete, no tenga problema. O en inglés también, recuerden que estamos con los canales. También soy intérprete portugués. De portugués. Sí. Ah, sí. buenísimo. Okay. Mucho gusto, Rafael. Yo voy a intentar hablar en portuñol. Yo los dejo uh, también uh, excusas por esta bilancia, este mix de lenguajes, pero creo que es, voy a intentar y espero que la, la traducción sí sea compatible. Ahora, uh, desde pronto, es importante decir que geo como un órgano internacional, hace mucho gusto de este seminario, eh, del trabajo de Costa Rica, en su trabajo muy fuerte en, en la utilización de datos de, de sensores remotos para los estudios de la biodiversidad. Y, y empezó a hablar de una cosa más general, porque yo creo mucho uh, que a los países en desarrollo, como Costa Rica, que es un país pequeño, también con Brasil, mi país que es... Ah, es muy importante el uh, ejercicio de que los, los gringos uh, uh, uh, llaman de soft power. Y como de soft power son el, el poder de, de los, las cosas que no son uh, bombas nucleares, que no son los, uh, los gun, uh, las, las armas, pero es el, el, el ejercicio uh, de desarrollo de los potenciales de un país que no apenas uh, mejoran la calidad de vida, la calidad de turismo, como un país como Costa Rica, pero sí uh, se sí, sí muestran como ejemplo para nosotros. Eh, Ustedes saben que como brasileño, yo estoy muy, muy, muy triste con lo que pasa ahora en mi país. Eh, no voy a hablar más pero ustedes entienden que uh, la importancia de un ejemplo positivo, la importancia de la movilización de capacidades intelectuales, sean capacidades de, de, de, de, de otros uh, compañeros como los compañeros de Stanford, uh, pero también los, los, los investigadores locales uh, como tú, como Alejandra, eh, es extremadamente importante. Entonces, para mí es un gusto enorme para Si puede colocarse en un punto de vista más general, es que Costa Rica ha tenido, exerce una lideranza científica en el uso de observación de la Tierra por los usos de biodiversidad, que transcende mucho, mucho, mucho la, tacha, la, la, la, la, la talla del país el tamaño, la importancia y la influencia de Costa Rica en la área de observación de la Tierra es muy grande, un ejemplo importante. Y hoy hemos tenido importantes participaciones de Becky, Jeffrey, de la Alejandra, que, que han colocado cómo la ciencia y la buena ciencia se puede mejorar la capacidad de un país como Costa Rica de, de, su, de hacer mejor su biodiversidad, pero, pero también a entender desde un microcosmo en Costa Rica, puesto que muchos otros países como el Brasil, como la Colombia, todos los países tropicales, tienen cuestiones que se pueden, no exactamente las mismas cuestiones, pero son cuestiones semblables, son cuestiones de la preservación de la biodiversidad, la cuestión de la deforestación y cómo la deforestación afecta la utilización, la cuestión de, los, de, los, de las abejas y otros, otros impactos en la biodiversidad. Entonces, es, es un honor muy grande para mí duplamente grande como director de GEO y también como latinoamericano, brasileño, de, de decir que a nosotros Costa Rica es un ejemplo, un ejemplo virtuoso de combinación de voluntad política, capacidad científica, capacidad de inclusión, participación de cientistas internacionales de buena calidad como los que tenemos hoy, eh, es una enorme satisfacción. Eh, Parabéns, Rafael, a todos de Costa Rica, a todos los compañeros de cooperación internacional. Ustedes han mostrado un ejemplo virtuoso que me gustaría mucho tener en muchos otros países de EU. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Muchísimas gracias, don Gilberto, por sus palabras. De verdad que, que nos motivan mucho. Eh, y... Eh, me dan pie también para co comentar un poco este gran apoyo que recibimos de, de la comunidad de Geo. Eh, este proyecto empezó eh, con apoyo de un programa de, de NASA y Geo eh, y posteriormente también obtuvimos apoyo del programa de Geo y Amazon Web Services eh, Cloud Credits Program. Eh, es un programa que nos ha apoyado bastante en el desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Información Ambiental. Eh, también Costa Rica no, nos hemos involucrado bastante en las actividades de Geo También inscribimos otro proyecto en el programa de Geo y Google Earth Engine para, sobre detección de deforestación. Y eh, nos involucramos en, la, en, la, en el desarrollo del toolkit sobre el SDG 11, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Eh, entonces, es parte del, del, del interés que tiene el país y la capacidad porque nosotros contamos con muchas personas que hoy nos acompañan en este seminario, por cierto, he estado viendo sus, sus comunicaciones, preguntas de, de gente que trabaja con nosotros aquí en Costa Rica eh, y que, que tiene muchas ganas de, de poder eh, llevar esta, el desarrollo de estos proyectos a, a buen puerto para el bienestar de nuestro país y también de otros países. Eh, en este proyecto en particular nos interesa involucrarnos en la iniciativa de Air Observations for eh, Ecosystem Accounting, de las observaciones de la tierra para las, la contabilidad del, de los ecosistemas, este, que está totalmente vinculado con lo que acabamos de presentar el día de hoy. Eh, en Costa Rica propiamente la información que se está manejando en este proyecto la tenemos disponible en el Sistema Nacional de Información Ambiental. De acuerdo también con los estándares que estamos definiendo en, dentro del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas, el SIMOCUTE. este y por supuesto llevaremos esta información para aportar otros sistemas de información eh, de, relativos al tema de diversidad en la Comisión de Información de, de, de Interinstitucional de Gestión de la información y el conocimiento sobre diversidad, el CIGESID, también el PRONAMEC, el Programa Nacional de Monitorio Ecológico, este, y por supuesto los reportes a la CBD, a la Convención de Biodiversidad. Eh, también el, el trabajo desde el inicio, se ha involucrado mucho el Banco Central para el Desarrollo de Cuentas Ambientales, el banco se prepara para publicar cuentas ecosistémicas de Costa Rica, las primeras cuentas a nivel de un país, este, en donde tendremos información muy interesante que podemos operacionalizar con también estos, esta, esta información proveniente de las observaciones de la tierra y para nosotros algo que es muy importante es el trabajo en el territorio el trabajo en las comunidades cómo hacemos para que esta, esta información sirva para que actores locales puedan hacer eh, eh, mejorar la gestión que tienen de los recursos que hay en sus localidades, en sus cantones en sus comunidades, por ejemplo mejorando la forma como se está diseñando el, el programa por servicios ambientales eh, el programa de pago por servicios ambientales eh, que Costa Rica lo está planteando y esperamos que esto venga a ser un insumo para que ese nuevo PSA también se, se diseñe de una manera eh, que nos permita darle un mayor impacto. Y por último, y no menos importante, y ahora comentario que, que hizo Marcelo, la parte marina es clave y esto es algo que todavía tenemos que investigar o mejorar, fortalecer la manera como estamos utilizando, en este caso, observaciones de la tierra para también volver los ojos al mar, que para Costa Rica somos un, somos un país pequeño, pero somos 11 veces más grandes en nuestro territorio marino, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho, eh, más por todo lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y bueno, esa era como una, una breve introducción a las preguntas que tenemos ahora para participar. Invito a los demás panelistas a que también activen sus cámaras y, y empezamos a, a responder un montón de preguntas, la verdad que que recibimos entonces vamos a ver que cómo nos podemos organizar para poder responder la mayoría en el tiempo y también les estaremos enviando más información más adelante queremos iniciar con preguntas suyas rafa algunas no muchas okay. Okay. Okay. no sé si todos los panelistas se pudieran eh, colocar en cámara Ahora vi esta pregunta que surgió mucho. ¿Y ¿Sí si va a haber una grabación disponible? Sí, sí, sí, por supuesto. Lo vamos a enviar por correo electrónico. En el sitio web. Y va a estar disponible en el Facebook de CINIA en español y en inglés. Y también vamos a hablar de los productos de datos en un taller mañana que también se van a publicar en línea y lo vamos a compartir con ustedes. Quería responder a la pregunta ya que eh, la vi mucho en el chat. No, muchas gracias. Es porque de verdad nos, nos motiva el interés que ha recibido este, esta información que hemos compartido. Después de esa pregunta, de responder de forma como pueden acceder a esta información posteriormente a este taller, eh, tenemos una pregunta, ah, solo falta eh, Rafa de, de conectarse en su cámara. Eh, tenemos una pregunta que dice que, que si estos modelos se han usado, sí. listo, para la planificación simultánea, simultáneos for planning, en simulations for planning en Costa Rica. Este, esta, estos modelos la, las simulaciones que se han hecho en Costa Rica son las que se han presentado por los co colegas de, de Stanford ahí Becky esta es la segunda pregunta que Judith Rodríguez nos ha compartido este, y como les digo estamos hoy dando a conocer esta información para integrarla a otras iniciativas de mapeo monitoreo que tenemos en el país y refuerce esto esa iniciativa eh, Becky si quieres ampliar en esa parte Yeah, I think that's probably for all of the panelists. I mean, it might have just been asked during Rafa's talk um, because it, it gave some ideas. Gracias okay, para todos los panelistas. Yeah, maybe we can, we can all speak a little bit to that. And I do think todos in the podemos day, responder. There was already a really great en la sesión de preguntas between, uh, y respuestas, uh, hubo un intercambio I entre Marcelo y Blanco. Y voy a quitarle el mute, Marcello para que participe. If I'm smart enough to do that, let me see. It's in alphabetical order. Uh yeah, there you are. Okay. Let's let's invite Marcelo as a honorary panelist. Are you here? Can you hear? Can you talk now? <laughs> yeah. Hey, how are you, Becky? Hello, Bye. it's nice to hear you. Hola, cómo está Marcelo? Yeah. Es que me gustó mucho el intercambio, el diálogo en el en el chatbox, solo para brindar contexto. Hemos hablado con Marcelo. El inicio de nuestro proyecto, Ya tenía ideas de cómo este trabajo podría eh, incluirse en procesos como pagos para eh, sistemas ecosistémicos. Eh, Design 2.0, por ejemplo. Ecosystem Services Design 2.0, un proyecto. Gracias, gracias por darme la oportunidad y la presión de responder. Excelentes presentaciones. Llevamos, no sé, más de seis meses hablando del tema. Y ustedes han tenido tanta información que han brindado y con tanta apertura, tanta generosidad. Muchísimas gracias. Gracias a Gretchen y a todos. A finales del año pasado iniciamos con el diseño de un nuevo, eh, nuevo esquema y avanzamos eh, mucho este año. Voy a hablar del abordaje Pero con los resultados que presentan ahora, eh, una de, eh, de las barreras eh, de las brechas de conocimiento eh, al esquema actual es que carece de eh, información adicional y eh, un esquema de, de dirección que de, de, de, se podría mejorar, establecer metas. Entonces, utilizando estos modelos, eh, para áreas en donde inversión eh, en, en pagos podrían tener el retorno más significativo o más alto. Tal vez esta, entonces sería importante tener un índice donde uno combina el potencial de los, sistemas, de, de los ecosistemas y el nivel de amenaza. Combinar ambos eh, brindaría áreas prioritarias. Para trabajar y pagar agricultores eh, y los implementadores del esquema. Que está más allá de, de, de lo que está pagando de, para ecosistemas, por ejemplo, polinización. Ah, es de gran ayuda. Muchas gracias. Buena idea. Costa Rica siempre ha tenido la, la voluntad de ser líder en Temas con respecto al ambiente antes de, la, de tener la información disponible. Y cuando el programa de sistemas, de ecosistemas se estableció, era como un programa de todos los bosques tratados por igual, sin diferenciar áreas que están brindando mayor valor a los beneficiarios. Con el 2.0 y más allá, espero que podamos influenciar también hubo un proyecto con IUCN donde se priorizó también un índice y Ríos, otra herramienta, herramienta para priorizar los puntos más importantes para intervención de cuencas. Utilizan las herramientas, pero hay limitantes porque es difícil establecer parámetros y es el problema que queremos abordar ahora. Y los modelos que estamos presentando aún se están desarrollando no están listos para utilizar, pero para el próximo año es lo que esperamos poder utilizar. No sé si alguien más tuviera o quisiera aportar. Becky, si querés seguimos con la próxima pregunta. Eh, también es una pregunta abierta para los panelistas que me parece relevante en este momento. Dice cuáles son las posibilidades y retos para escalar este tipo de, de metodologías. Eh, abordajes y aplicarlos a otros lugares. Esto es una pregunta, pueden tomarla cualquiera de los panelistas, me parece muy relevante. no quiero else. monopolizar la sesión, pero esto coincide con una pregunta que se realizó. Es una idea similar sobre no solo los retos, pero si es algo que, que estará listo eh, muy pronto, o sea, para América Latina tenemos confianza que vamos a tener un producto para el final de nuestra beca que se finalice en un año, es nuestra beca de estudio. Y probablemente sea relevante. Claro, no solo para Costa Rica, pero eh, la idea es escalarlo a toda América Latina, Mesoamérica. Es más difícil cuando hablamos de idiomas sustancialmente diferentes, especialmente el mapa funcional eh, a nivel de ecosistemas que va a ser superimpuesto sobre la polinización. Realmente es más complejo, eh, mucho más, y, y cambia mucho de bioma a bioma. Vemos características eh, o atributos funcionales eh, conforme cambian de entonces, necesitamos más pruebas para asegurarnos de que estos abordajes sean válidos con respecto a los abordajes tradicionales que están más enfocados en la cobertura de suelo. Entonces, Rafa Schmidt presentó un excelente ejemplo en donde podemos usar eh, datos de prueba de sedimentos eh, que se brindó por ICE de manera generosa y cómo eso puede mostrar dramáticamente eh, cómo mejora la eh, precisión, pero no siempre nos colaboran los eh, actores locales. Un desafío es saber que si pasamos a escalar los datos a otro eh, lugar, es que si los datos son fidedignos, ¿verdad? O si sea, hay que cambiar eh, los datos. No sé si quisiera hacer alguna, algún comentario sobre modelos de biodiversidad. sí. Que las observaciones son excelentes para poder interpolar entre las observaciones eh, en el campo. Hay lugares en donde las personas han ido al campo a recolectar datos y eso es esencial para elaborar estos mapas. Entre más datos tenemos para los parámetros, eh, de, para establecer los parámetros de los datos, eh, mejor. Entre más datos tenemos, más fácil interpolar la información. Costa Rica es uno de los lugares, por ejemplo, eh, cuya, cuyos datos, eh, que, que cuenta, perdón, con datos de biodiversidad. Es muy fácil establecer modelos de dónde están las especies, solo claro porque ya tenemos la información disponible. No quiere decir que los modelos no funcionarían en otros lugares, pero tenemos más confianza de la funcionalidad de los modelos en Costa Rica eh, que en otros lugares donde los datos están más limitados. Pero con, con datos, eh, con tantos avances eh, científicos, eh, los datos podemos mejorar, o tenemos confianza que va a mejorar el, el, el, el, el, como lo escalamos. Uy, él no se escucha, no se escucha nada lo que está diciendo el señor. Ah, ya, yeah, gracias. Como en muchos lugares, las, estas, las pruebas en estaciones eh, hidrológicas, eh, pues tenemos medidas más bajas de sedimentos en años recientes. Que en otros lugares. Entonces es muy importante para aprovechar estas medidas de los satélites que ingresan que mantengamos nuestras capacidades para medir propiedades eh, como la descarga de agua en el suelo y exportación de sedimento porque un nuevo método realmente no puede reemplazar los, las medidas en el suelo. Es importante que los programas nacionales enfoquen en ambos, pero desafortunadamente la disponibilidad de los datos eh, del suelo en el espacio, en el tiempo, pues eh, varía mucho entre país eh, y no podría, es difícil formar una escala a nivel continental por, por eso. Este, si saben de fuentes de datos en otra región del mundo, por favor, me avisan. Gracias. No, dándole continuidad a esta pregunta, el, ¿cómo estamos escalando este proyecto? Y, y ahora para vemos la parte científica y de datos con los colegas, de los panelistas, pero también de, de, eh, queremos verlo desde la parte de cómo esta información le llega a las personas para que tomen decisiones. Y para eso es que estamos haciendo este seminario web de hoy, para que todos ustedes puedan tener mejor información, estar mejor informados de lo que estamos desarrollando también a través de las plataformas del, por lo menos en Costa Rica, a nivel del Sistema Nacional de Información Ambiental eh, y el Sistema Nacional de Información Territorial, esta información será disponible y también haremos nuestra labor para que se, se, se pueda lograr entender, comprender, interpretar este estos datos para, para poderlos utilizar. Y también nos gustaría conectar también a, a nivel internacional, cómo, cómo estos datos son accesibles en otras plataformas y, y cómo se puede replicar esto. Eh, don Gilberto, si quiere info, eh, comentar un poco sobre esa parte. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, lo que pasa es que uh, a GeoCidad no estamos muy, muy um, conscientes de que... Uh, la Open Science, la ciencia abierta, es necesaria para hacerse el progreso. Y uno de los trabajos que estamos, en uh, este momento, uh, empezando a, a hacer, es el Geo Knowledge Hub, el Geo Knowledge Hub. Entonces, la idea es que los resultados de proyectos como este de Amazon Web Services, como es, los Natural Capitals, puedan ser uh, colocados en un hub de conocimiento que se pueda hacer, como dice en español, a compartir con nosotros. Entonces, nosotros dejamos en abierto nuestro interés en utilizar los resultados del proyecto de capital natural y nosotros como ejemplos. Y la manera más, más efectiva es de hacer que las partes de un experimento científico estén disponibles todas juntas. Normalmente un experimento científico uh, es en fin los datos base que se colectados, colectado, si se pueden colocar en un, un repositorio con FIGSHARE uh, y otros, eh, el software que muchas veces se pone en GitHub eh, y los trabajos científicos que están en la literatura científica. Y bueno, bueno, uh, Muchas veces esas cosas están, entonces, en locales distintos. Y nos gustaría mucho, si uno tiene uh, la posibilidad de tener uh, todos juntos. Entonces, no necesariamente una copia, pero el link para fixer, el link para GitHub, el link para el trabajo en, las, en, una, en un repositorio de Stanford, o sea, en la revista científica. Pero cuando uno dice, me gusta este trabajo sobre la polinización, y bueno, ¿dónde están los datos, ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está la descripción del algoritmo? Y todo esto se debe apuntar consistentemente, porque si, no, uh, si, si, si, si las cosas no se están juntas o están disponibles en conjunto, no, teníamos, no tendremos open science. Entonces, lo que yo quiere uh, desea para Costa Rica es que, júntese a nosotros, Uh, para este experimento de open science que estamos haciendo con el Genome Nullet chat uh, Yo voy a decirles que uh, desafortunadamente yo tengo mi quinta teleconferencia ahora a las as cinco y media de la tarde aquí en Ginebra. Yo muy, muy, muy, me, me, me disculpen pero tengo que dejarlos. He sido un placer y un honor Estar juntos con ustedes. Aprendí mucho con las presentaciones para... Um, congratulaciones, congratulations to all those of the natural capital. It's been wonderful. Alejandra, Rafael, Becky. Muchísimas gracias a todos. Eh, ha sido un gran placer estar aquí. Todos los ponentes. Me despido. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, don Gilberto. Los gracias. demás no se vayan. Podemos responder una... Muchas gracias. Um, actually, Rafa, that last point, I was, I'm sorry I didn't get to ask him while he was here, but um, it's related to another question that. Um, es que no le pregunté a él cuando estaba, estaba presente, pero tenía que ver con una pregunta que se hizo: si fuera posible tener una iniciativa regional centroamericana para observaciones de la tierra. De hecho, hay una red de observación de biodiversidad que Joe eh, tiene patrocina y es de Centroamérica. Se llama Centroamérica bond y le quería preguntar a Gilberto que hablara de eso. Pero bueno, eh, si hay información en su sitio web, si les interesa. Joe Hablando de eso... Sí, Becky, hay, hay varias iniciativas regionales. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, está trabajando mucho el tema de observaciones de la Tierra. Eh, también Amerigio, el este, ahí, Más bien, la, la, la clave es cómo hacemos para integrarnos mejor. Hay, hay, hay muchas iniciativas locales. ¿Cómo hacemos para fortalecernos conjuntamente? Eh, a través de estas plataformas, a través de mejor comunicación. Eh, y por eso, de nuevo, hacemos una actividad como esta para que eh, podamos conectarnos más y más bien buscar nuevas opciones de mejorar esas, esas conexiones. Ahora bien, ah, bueno, sí, aquí está, describe. gracias por el aporte. El, ahora que hablemos de las personas, eh, ¿cómo esta información... ¿Puede ayudarnos a identificar eh, dónde eh, están esos servicios ecosistémicos eh, que pueden darle mayores beneficios a la calidad de vida de cada persona en su territorio, en su hogar, en su, en su negocio? Este, esa, esta pregunta quisiera también abrirla para, para que podamos pensar un poco eh, cómo esto podemos llevarlo también a, a mejorar esa, esa calidad de vida de las personas a nivel nacional como en otros países. Gracias yeah, por it's a, it's a okay, esa pregunta, Rafa. Eh, es difícil responder en dos minutos, pero quizás es importante como eh, ideas, es importante para pensar en algunas ideas. Y de parte de los panelistas también contribuyan presentamos eh, principalmente sobre el lado ecológico creo que hay un sesgo hay mucho trabajo que se está haciendo al lado, en el lado ecológico y no tanto con respecto a lo social porque a veces es difícil ver las cosas podemos ver por ejemplo la infraestructura detectar eh, actividad humana con luces nocturnas, por ejemplo, y estamos mejorando con Machine Learning para identificar algunos aspectos como represas. Y NAPCAP acaba de realizar un programa con Nat Geo eh, de identificar represas utilizando población de la tierra. Y es muy difícil eh, encontrarlos, encontrar estos indicadores de calidad de vida, porque dependen de las vulnerabilidades de las personas sus dependencias individuales sobre la naturaleza y otros sustitutos que tienen para el, el capital natural y qué tipo de marginalización enfrentan dentro de la sociedad general. Y a veces es muy difícil encontrar estos tipos de datos aún a nivel nacional, imagínese global. Estas son las alianzas que quisiéramos formar con grupos locales que sí tienen un mejor manejo del lado de las personas eh, con las cuales nos pudiéramos enlazar. Observaciones de la tierra que nos ayudan a ex, eh, extrapolar de patrones de actividades humanas y características humanas que son muy importantes. Ale ha trabajado con los datos de las redes sociales, tratando de enlazar eh, las preferencias de las personas con observaciones de la tierra y hábitos que no es Perdón, no es eh, observación de la Tierra, pero es otro tipo de observación que se puede enlazar a los datos. Y trabajamos también con el Ministerio de Turismo, el Banco Central, para no solo eh, hablar de los parques y las visitas, pero también de los ingresos de los hoteles y de inversión económica. porque va a mejorar la industria hotelera y otras industrias. Y eso es uno de los pasos siguientes, hablar del bienestar económico. Pero es algo claro, muy retador, como dice Becky, con respecto a, si, a servicios de ecosistema, que si hablamos de turismo explícitamente. Explícita. Finalizo con esta filmina para mostrarles eh, los resultados de Menti. Me encanta que la biodiversidad es, está en español y en inglés y son las palabras que utilizaron más en todos los comentarios. Al hablar de capital natural, nos referimos a la biodiversidad. No solo un, eh, una parte. De ese, capital, ese capital, Pueden seguir contribuyendo al mente y con esta encuesta para poder obtener más retroalimentación después del taller. No sé si hay algunos comentarios de cierre, Rafa. Nada más agradecerle a todas las personas que nos acompañaron este rato. Eh, para nosotros ha sido muy importante eh, poder compartir con ustedes estos resultados de este trabajo y esperamos más bien continuar eh, creciendo en conjunto con por medio de la información que estamos generando, pero también con todas estas conexiones, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional, eh, que podamos llevar una mejor calidad de vida de las personas, con mejores servicios ecosistémicos por medio de la naturaleza. Eh, muchas gracias a los panelistas y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que la información la estaremos compartiendo por medio de nuestro sitio web y redes sociales. Que pasen una buena tarde, mañana, noche. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Voy a darle seguimiento a todas las preguntas que no se pudieron hacer en y les estaremos respondiendo por medio del correo electrónico. La idea es que esto es solo el comienzo de una larga conversación. Gracias. Gracias.